Vaya, no sé si les pasa igual que a mí Pero hay días que duermo más de 8 horas, casi 9, 10, 11, 12 horas Y aún así amanezco con sueño, estoy cansado todo el día Y lo único que lo que pienso es en llegar a mi casa para poder volver a dormir Si son como yo, este video es para ustedes Porque hoy les voy a enseñar varias técnicas para poder dormir mejor, estar más descansados y levantarnos con toda la energía Para poder comenzar nuestro día Pero antes de continuar Recuerden darle click al botón de suscribirse Y activar la campana de notificaciones Para que se les avise cuando suba un nuevo video Este video lo voy a dividir en dos partes, qué hacer antes de irnos a dormir y qué hacer una vez nos desperten. Comencemos con qué hacer antes de irnos a dormir, esto tal vez es lo más importante en nuestra rutina, la rutina de sueño que tenemos que crear, qué hay que hacer una rutina, se nos aconseja siempre irnos a dormir a la misma hora y siempre despertarnos a la misma hora, ya que esto va a acostumbrar al cuerpo a dormir ciertas horas y recuperarse en ese lapso de tiempo. Así que con esta rutina de sueño podremos evitar el consumo de sustancias como alcohol, cafeína y nicotina Las cuales van a alterar nuestros ciclos nocturnos Y no nos van a poder dejar dormir fácilmente ni descansar adecuadamente También en esta rutina de sueño se recomienda evitar hacer ejercicio antes de irnos a la cama Ya que al ejercitarnos vamos a liberar hormonas que nos van a mantener despiertos Otro punto clave es, olvídate del teléfono Múltiples estudios han demostrado cómo la radiación de la luz azul que emiten las pantallas nuestro teléfono, nuestro computador, nuestra televisión, etc. están directamente ligadas al insomnio ya que esta luz azul es la misma que emite el sol y que le dice a nuestro cuerpo que es momento de estar despiertos es por ello que la utilización de pantallas antes de ir a dormir puede afectar el ritmo natural de nuestro cuerpo y evitar que consigamos el sueño fácilmente tercero Dormirnos en el momento incorrecto Ya hice un video hablando de los ritmos circadianos ¿No saben qué es? Vayan a ver ese video antes de continuar Para los que ya lo vieron Básicamente, si nos dormimos en el momento Que nuestro cuerpo no debería estar dormido Claramente, el cuerpo no va a recuperarse Y no va a descansar de la misma forma Que cuando debería dormir Puesto que el medio ambiente no va a ser apto para esta función Si somos propensos a tomar siestas Durante el día, como yo Intenten que estas siestas sean cortas Entre 20 a 30 minutos, no más Porque si tienen más tiempo Es seguro que en la noche va a ser muy complicado Conciliar el sueño. Asimismo, lo que comemos es fundamental. Evitemos tener cenas demasiado grandes antes de irnos a la cama, puesto que un estómago muy lleno no nos va a permitir conciliar el sueño fácil. Estas son las recomendaciones de antes de irnos a la cama. Ahora, ¿Qué es lo que debemos hacer una vez nos despertemos para comenzar el día con toda la energía posible? Lo primero que debemos hacer al despertarnos es saltar directamente de la cama, no seguir acostados haciendo pereza. Simplemente levantarnos inmediatamente sin pensarlo, es por ello que se recomienda dejar nuestro despertador al otro lado de la habitación para que nos obliguemos a levantarnos inmediatamente. Luego de ello se recomienda hacer deporte, estirar o hacer yoga, incluso podemos meditar ya que estas actividades lo que van a hacer es cargarnos de energía liberando varias hormonas en el cuerpo que nos van a mantener en un estado de alerta y vigilancia, lo que va a hacer que nos despertemos más fácilmente. Luego tenemos que hacer algo fundamental y es tomar el sol, porque el sol es el que le va a decir a nuestro cuerpo que ya es momento de despertarnos porque ya es de día otro tip que tal vez mucha gente no sabe es que hay que dormir lo justo. Muchos pensamos que entre más dormimos, más descansamos, pero no es así como funciona. El hacer esto puede resentir el sistema circulatorio y afectar la agilidad mental. Es por yo creo que los expertos recomiendan dormir de 7 a 9 horas diarias y no más que eso. Durante el día es muy importante cuidar lo que comen, porque la comida se traduce en energía. Si comemos mal, seguro vamos a tener baja energía. Recuerda, la energía que tenemos no la da el sueño, la da el aporte calórico que le damos a nuestro cuerpo. Y las calorías vienen de la comida. Es por eso que es importante un buen consumo de proteínas, sobre todo antes de irnos a acostar, para evitar los picos de azúcar en la sangre y tener un buen consumo de grasas saludables. Ahora ustedes dirían, ¿entonces también debo comer muchos carbohidratos? La respuesta es sí, no, depende de la hora del día en la que estamos. Tal vez han escuchado que no deberían consumir carbohidratos en la noche. Muchas veces es asociado para bajar de peso, pero también está asociado con el sueño. Si consumimos muchos carbohidratos antes de irnos a dormir, esto puede generar insomnio debido a los altos picos de glicemia que tendremos en este momento. Para terminar, les quiero dar unos pequeños tips para aplicar a su rutina diaria y poder conseguir el sueño de una forma más rápida. Lo primero es la meditación. Meditar va a calmar nuestra mente, va a dejarnos más tranquilos y nos va a ayudar a descansar más fácil. Segundo, si no logran dormir, dense un baño caliente antes de ir a la cama para que su cuerpo se relaje y esté listo para dormir. Tercero, les voy a dar un dato curioso, la orientación de la cama sí importa. Estudios recientes han demostrado cómo la orientación de la cama puede afectar la calidad de nuestro sueño. Se ha comprobado que la cama debe estar orientada hacia el norte. ¿Qué quiere decir esto? La cabecera debe estar mirando hacia el norte y los pies de la cama hacia el sur. ¿Por qué importa? Resulta que el campo magnético de la Tierra va dirigido de sur a norte. Como una brújula siempre va hacia el norte, así funciona la Tierra y así funciona nuestro cuerpo. Nuestras células al estar hechas de átomos y al tener cargas eléctricas siempre van a estar dirigidas hacia el norte. ¿Qué quiere decir? Que si nos acostamos mirando hacia el sur, el flujo magnético de la tierra va a estar arrastrando todo hacia nuestros pies, lo que no es el ciclo natural del cuerpo. Si ustedes ven los animales, todos ellos van a estar durmiendo con dirección hacia el norte. Es por eso que se nos recomienda cambiar la orientación de la cama. Otras cosas importantes a la hora de organizar nuestra habitación no solamente es la orientación de la cama, también es la posición de la puerta y la posición de las ventanas. Vamos a dar un poco el, nuestro comportamiento instintivo para entenderlo. Nosotros estamos diseñados para sobrevivir y nuestro cuerpo va a creer que los potenciales peligros van a venir desde los puntos de ingreso a nuestra habitación, la ventana y la puerta. Es por ello que Siempre la cama tiene que estar en una posición en donde se ve, pueda ver directamente el acceso a la puerta y el acceso a la ventana. La ventana nunca tiene que estar a nuestra espalda porque nuestro cuerpo va a entender que no puede ver el peligro que viene desde ahí y la cama tampoco tiene que estar completamente enfrente de la puerta porque si un enemigo entra por la puerta va a ser un peligro directo hacia nosotros. Simplemente tenemos que tener la, una visibilidad completa en nuestra habitación sin girar la cabeza más de 45 grados desde nuestra cama viendo puertas y ventanas. Otro tip súper importante es intenten dormir de lado. Resulta que dormir boca arriba genera apnea. Y si aún así siguen teniendo problemas de sueño, traten de poner música relajante o ruidos de la naturaleza. Ya que nuestro cuerpo es diseñado para tranquilizarnos con este tipo de sonidos. Y bueno, espero que este video les haya ayudado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse, dejar un comentario y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video.